Los presupuestos generales del Estado, claro que nos afectan. ¿Y de qué manera? Nosotros ya hemos dicho alguna vez, ya se lo hemos dicho alguna vez al Partido Nacionalista Vasco, los presupuestos generales del Estado, nos guste más o menos, son agenda vasca. Son agenda vasca. Y lo que no vale es a la vez decirnos a las ciudadanas y ciudadanos de Euskadi que ustedes aprueban unos presupuestos porque supuestamente traen cosas buenas para Euskadi, que ha conseguido el Partido Nacionalista Vasco en una negociación de la que ya nos enseñará punto por punto y de la que el señor eguibar hasta hace bien poquito, cuando coincidíamos en la radio, me decía que no había negociación alguna, y a la vez decirnos que eso es una cosa de Madrid, que no es algo estrictamente vasco. Ahí hay una contradicción. Nosotros seguimos defendiendo que los presupuestos generales del Estado también son agenda vasca y que nos preocupa de ellos que nos afectan a las ciudadanas y ciudadanos de Euskadi y que también nos preocupa de ellos cómo afectan a las y los ciudadanos de otros pueblos y naciones del Estado español. Nos preocupa. Y es verdad, decía creo que el señor Damborenea que algunos grupos hemos aprovechado el debate para hacer reproches, o oh no, lo ha dicho la señora Corcura, si no me equivoco, para hacer reproches sobre los acuerdos a los que se ha llegado. Claro, claro, si nosotros no estamos de acuerdo con esos presupuestos, si nos parecen, como hemos dicho, antisociales, si nos parecen negativos y han sido posibles en base a unos acuerdos, nosotros venimos aquí a criticar esos acuerdos. Y más cuando esos acuerdos firmados con el Partido, Naci con el Partido Popular, uno de los firmantes, es el principal partido del Gobierno vasco y el partido vasco con mayor número de votos, con mayor presencia en esta Cámara. Claro que venimos a reprocharles eso. Por supuesto que sí, porque nosotros, como ya he dicho también en más de una ocasión, nos parece absolutamente legítimo que esta Cámara se posicione sobre este tipo de cuestiones y refrende lo que entendemos que es la opinión mayoritaria de la sociedad vasca, que rechaza ese acuerdo porque posibilita unos presupuestos generales con los que mayoritariamente no estamos de acuerdo. Decía el señor Eguíbar que el Carrequín Podemos ni siquiera ha planteado su objeción a los presupuestos en base a que estuvieran en aplicación del 155. Claro que no, es que hemos ido más allí. Nosotros hemos dicho que no íbamos a respaldar esos presupuestos, y lo hemos dicho desde el principio, ni con el 155 ni sin el 155. Nosotros no hemos estado nunca de acuerdo con la aplicación del 155 y lo saben ustedes bien, pero nosotros lo que hemos dicho y constantemente, además también en esta Cámara, es que los presupuestos del Partido Popular a nosotros no nos gustan, no estamos de acuerdo con ellos, son antisociales y, por lo tanto, nosotros pensamos que hay que rechazarlos, esté en aplicación el 155 o no esté en aplicación. Y nosotros pensamos sinceramente que el tema de subir las pensiones al IPC en dos años es un auténtico engaño para la sociedad. Y no me vale salir con el acuerdo del 1 de marzo, donde uno de los puntos, efectivamente, era que las pensiones se actualizasen con arreglo al IPC. Porque eso es lo que han aprovechado ustedes y ellos para subirlas dos años y decirle a la gente que ya hemos cumplido. Y, además, con otros elementos. Y, por lo tanto, a nosotros eso nos parece bastante mal y que es un engaño a la gente. Y, además, seguramente va a implicar otra cosa, que implica un incumplimiento también de ese acuerdo del 1 de marzo. ¿Qué va a pasar con el fondo de reserva? Porque también en ese acuerdo del 1 de marzo se hacía alusión a que se debería acabar con la utilización del fondo de reserva en los términos en los que se está utilizando. Por lo tanto, nosotros, a nosotros nos parece, como dije antes, que el Partido, Popular, el Partido Nacionalista Vasco apoya estos presupuestos porque le dan unos réditos políticos, o cree él que le van a dar unos réditos políticos, no porque vaya a conseguir algo para él en el sentido de que le van a dar algo al Partido Nacionalista Vasco. Ya sabemos que no le van a arreglar la fachada de, de la sede en Bilbao, porque además seguramente no lo necesitan. Pero nosotros pensamos que esto a ustedes les permite, primero, como decía, que se aprueben unos presupuestos que van a un modelo socioeconómico que ustedes comparten. Y, por lo tanto, que para ustedes no les genera ningún problema ni contradicción. En segundo lugar, permite que se sigan aplicando, vía presupuestos generales del Estado, una serie de recortes y limitaciones que luego nos van a afectar en Euskadi. Y que cuando vengan aquí, ustedes dirán, y les dirán, por ejemplo, a los sindicatos, que la culpa es de Madrid que la culpa es del Estado español. Muy bien, díganles también que ustedes son corresponsables de esas limitaciones que se aprueban en el conjunto del Estado, que se aprueban en el Congreso de los Diputados. Yo he puesto el ejemplo de las 37 horas y media, porque ayer lo veíamos en comisión y venía el sindicato LAB y yo les decía, ya, esto se va a aprobar nuevamente esta tarde en los presupuestos generales del Estado, y el Partido Nacionalista Vasco lo va a aprobar, no ha presentado ninguna enmienda, nosotros sí presentamos una y luego les dirán a los sindicatos, cuando vienen a comparecer, como ya lo han hecho en más de una ocasión, que es que no pueden cumplir el acuerdo de las 35 horas porque Madrid y el Partido Popular se lo impiden. Y es cierto, Madrid y el Partido Popular se lo impiden, pero con su apoyo y con su colaboración. Y lo mismo pasa, le dirán lo mismo a las trabajadoras de hogar cuando vengan a la comisión a decir qué ha pasado con la equiparación de las pensiones que se alarga cinco años más allá en el tiempo. Y nos dirán, y el parlamentario de turno que le toque el Partido Nacionalista Vasco en este debate, nos dirá que este es un debate que no tienen que traer ustedes a esta Cámara porque es una cosa de Madrid. Bueno, pues eso a nosotros nos parece ser copartícipes de esas políticas y por eso creemos que es bueno que el Parlamento lo rechace.